Bueno, aquí estoy haciendo un nuevo proyecto de carpintería para el canal de YouTube con las herramientas rosadas de WordPro en mi nuevo banco de trabajo portátil WordPro. No dejen de ver el videito que les va a quedar genial si repiten este proyecto que es facilito de hacer y muy práctico para la casa. ...porque estoy con dos cámaras, pero la idea es que puedan ver que siempre cuando vayan a colocar una manija es importantísimo que marquemos la distancia correcta, antes de perforar, vamos a tomar la manija y vamos a confirmar que coinciden, porque si perforamos y luego no coincide, es mejor haber medido dos veces, que después de haber perforado, nos encontremos con la sorpresa que no coincide, y gracias a Dios, como si fui prudente, y Ángela siempre me recuerda todo lo que tengo que hacer antes de meter la pata, pues bueno, lo hicimos perfecto, y podemos proseguir con el proyecto. No, ya me corté, ya no saca o sea que, ese... Sí, dale, dale, yo te corto, sigue trabajando ahí, que saca más... Quiero sí, hacer una toma más cercana a esto, para que me En que estar, vamos a la iglesia, pues es esta. Que la más digo, tan, tan... Que se vean las mantillas, se le a ver. Se, pero, si, yo, no, yo, no voy, yo no voy a, muer, voy a mover, yo no voy a hacer así y luego voy a hacer esto. Y aquí sigo con el video, ya hice las perforaciones para colocar las manejas en la bandejita de té que tienen que ver en el canal de YouTube. Que facilita de hacer, pero miren, aquí tengo el destornido de rosado. Porque para los que les gusta el fútbol, aquí en Argentina, que me siguen, en Chile, en Perú, en todo lo que... Aquí en Venezuela también, bueno, nuestra Vinotinto hace lo posible para competir con ustedes que ya tienen años mandando en el fútbol. Pues igual que toda esta gente se viste de rosado, aquí en el canal también estamos... Vestidos de rosa, porque las herramientas de Word Pro tienen una línea que ayudan a luchar contra el cáncer de mama. Muy importante esto. Así que todos los hombres a ponerse las pilas a cuidar a esas mujeres en contra de esta enfermedad. plano aquí Creo que se tiene mejor que insertamos los tornillos y okay. me pongo aquí a insertarlo acá y luego chac, chac, chac, chac, ¿verdad? es más inteligente. Aquí vamos a ingresar los tornillos y vamos a ir sujetando nuestra manija, primero un poquitico, un par de vuelticas, que encontremos bien la rosca. Después, cuando veamos que agarró bien, agarramos el otro tornillo, lo ingresamos y buscamos la rosca de la manija y luego procedemos a apretarlo con nuestro destornillador. Así ya tenemos lista la primera manija, vamos a colocar la segunda ahora. Cuando vayan a colocar un tirador o manija, bien sea en este proyecto o en cualquiera de las puertas de sus gabinetes, lo que tienen que hacer es, primero, colocar los tornillos presentarlos, ver de este lado, que coincidan, obviamente, como pueden ver por acá, con la manilla o tirador, y el error más frecuente en esto que tenemos que evitar es que cuando metan el primer tornillo, lo metan hasta el fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos la perforación, no está perpendicular. Y necesitamos que esté un poquito flojo el primer tornillo, para que nos permita mover un poquito la manija y encontrar al segundo tornillo. Una vez que encontramos, con un par de vueltas, ambos tornillos que sabemos que ya están enroscaditos, pues ahí ya pegamos el tirador bien a la pieza que deseamos unir, y apretamos los tornillos con de -tornillo. todas las que me siguen aquí en el canal, que hacen maravillas así que a ponerse la pila a los hombres también porque las mujeres nos están dejando atrás hasta en esto ok, ahora espérate para grabar <risa> ahora eso no, no hagas eso porque hay que ahora sí grabar acá bueno hay que grabar aquí pero la boludez está no agarraba entonces, vale. de, preséntala nada más, no necesita dame un segundo porque un poquito la toma, ganando más de esa forma entonces yo quisiera hacer algo como así y lo voy a meter en otro y voy a agarrar así bajas. clac, no, voy a hacer así clac, clac, clac, clac okay. está dentro del cuadro lo que hice bueno y aquí estoy registrando en video para los que trabajan en la casa que siempre dicen que tienen un espacio pequeñito cuando yo grabo aquí en la casa y no grabo en el taller pues también es un espacio pequeño y me toca también mover la estación de trabajo el banco de trabajo para ir adaptando lo que vaya a ser miren por acá esta línea de herramientas de Word Pro, una maravilla. No dejen de verla en el próximo video, que estamos en octubre y hay que apoyar la lucha en contra del cáncer de mama. En la caja de descripciones te dejo el enlace para que puedas hacer paso a paso esta bandeja de madera. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu comentario, hacer clic en me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y por supuesto, suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya.